Hola, gente, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén demasiado, pero demasiado bien. Este, pues nomás, mira, y vine bien tarde, pero bueno, me traje mínimo. Este, sí, mira, ahí está el licenciado. El, el licenciado anda, anda bien dormido. Bueno, ya sabemos ahora, pero anda bien dormido del aburrimiento. Mira el licenciado. Mira, mira nomás, el licenciado ya trae una mosca en su... Pues en la boca, ¿no? Ahí anda, ¿quién saben? Pero bueno, este, espero que les guste este video y sin más que decirles, ¡iniciemos! Bueno gente, una vez de que ya estén en su, pues, en su navegador normal... Este, lo si Espérate, creo que ni se grabó mi pantalla Oh no, pero bueno No importa, ok Voy a ayudarlos Los requisitos que deben de tener Para que ustedes puedan Este, en parte, no sé Este Ya saben, conseguir nitro Ahí les va, los requisitos Para que puedan utilizarlo una vez que están aquí bueno pues yo que ya tenía otra cuenta así que voy a cerrar sesión lo principal este vamos a iniciar sesión otra vez porque si sí, Si tú ya tienes una cuenta pues inicia sesión con tu cuenta y si ya estás con esa cuenta ya con iniciar sesión eh, está bien ahora voy vamos a entrar a nuestra cuenta de google que la cual Puedes estar abriendo y bueno ya Bien. y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva cuenta para mí bueno ahora eh, escoges aquí tu nombre y lo que tú quieras si es que no te das cuenta de Google y lo estás usando con tus padres o sea la cuenta de Google de tus padres así que bueno voy a avanzar este tiempo muy rápido Bueno, gente, una vez ya que tengan aquí en su cuenta de Google, lo siguiente que tendrán que hacer es. El siguiente... Bueno, esto sí, ya es muy fácil, ¿ok? Este, bueno, yo tengo unos problemitas con esta cuenta, pero bueno, este. Ya se entiende, ¿verdad? Bueno, le dan a registrarse con Google si es que ustedes quieren, pero lo que yo les recomiendo es registrarse con Epic Games. ¿Por qué? Porque si inicias con Google obviamente se te va a iniciar con otra cuenta y vas a tener más problemas Así que lo que yo te recomiendo es iniciar, bueno, registrarte o iniciar sesión con Epic Games Y pues bueno, este, espero que les esté ayudando esto Si es que les está gustando este video, de les invito que si les pues dejen su like Y si eres nuevo viendo estos tipos de videos, pues bueno, este, ¿qué dices? Eh, ¿Por qué no te suscribes? Bueno, no importa Este, vamos a lo siguiente Ya estoy escribiendo todo Y bueno, voy a avanzar eso otro, esto, Bueno, voy a avanzar esto otra vez Así que bueno, vamos Otra vez a potenciarle Y bueno gente, ya tenemos Aquí la cuenta, así es eh, No sé si este, escuchando el cambio de voz O el cambio de que ahorita estoy hablando, pero bueno ahorita lo que voy a decirles es que bueno, me, me voy a alejar un poquito más el micrófono pero bueno, te estoy grabando esto una semana después de que lo haya editado, si sí, soy muy tonto para hacerlo bueno, me dio flojera hacer el video y, bueno ya ahí podemos ver que tenemos el super, el, bueno, el super descuente de nitro que prácticamente va a durar de tres días porque tres días ya se acaba la promoción es ese problema porque lo grabo todo eh, bueno si sí, ya lo había grabado hace unas una o dos semanas antes de que cumpliera un mes mi video más eh, el video más reciente que tengo que eso ya no es reciente esto ya es viejito ese video ya es viejo muy viejo este, así que tenemos que volver a iniciar así que hoy es 21 de junio Sí, terminé la escuela hace como unos, bueno, terminé, sí, terminé el año, ya sabes hace unas 3 o 4, 3, no, 4 o 5 días, no me acuerdo. Este, bueno, ya estamos iniciando aquí sesión con el Discord, y bueno, ok, aquí estoy en mi cuenta secundaria, donde de la parte, pues pueden ver que aquí tengo Nitro. Así que, bueno, ya puedo. Voy a cerrar la sesión, por si acaso, pero bueno, yo este, espero no tener problemas, porque este, voy a contarles mi problema que tuve durante hace un tiempo. Fíjense que tenía un método y estaba diciendo, ah mira, es que yo tengo toda mi tarjeta y que no sé qué, pero no tenía método de pago. ni tampoco no me esperé las horas suficientes, ni los, el tiempo suficiente eh, en parte. Pues ya saben, de todo esto, de la tarjeta de NIT, del regalo de NITRO y no sé qué. Ese es el problema. No me esperé. Yo lo que hice fue a mimir para mi cuenta secundaria. Me hice, me fui a mi mm, Duré 8 horas eh, esperar este Ese código. Es que me llegó unos 5 minutos después. Antes de que... Eh, pues, eh, pues, pues me duré 8 horas. Y bueno, ya saben todo el rollo. Y pues prácticamente sí me dejó, sí me dejó entrar. O sea, me dijo, oye, ¿quién es tu tarjeta? Tu, este, tu regalo de Nitro, muy feliz, muchas felicidades. Este, yo aquí, por ejemplo, ya puedo entrar mi... ¿Saben? Mi cuenta ya sabe. Y bueno, prácticamente, este. Pues sí, tuve algunos problemas con para aumentarle el nitro de la cuenta principal pero bueno, este, si tampoco no he subido videos porque me estoy renovando el, el nivis para ir a estos dos meses o de la para que me voy a poner la vacuna Sí. Sí. Sé sí. que suena muy muy muy muy bueno pero es que me van a revisar mi canal este programa y es por eso que también no subí videos la semana, la semana pasada y la semana pasada durante casi más de dos meses que no solo vídeo este pero la vida no, no casi dos meses no solo ya mi eh, con... correo verificado ya esta correo, me correo, me correo, me correo ya está verificado y bueno vamos a ver qué pasa ya, ya tengo falta que me... el problema que me da mucha cogera y tal. y así lo que voy a hacer es Sí. Mi pantalla no se grabó el 100 Deja Déjenme de culparme por no grabar Todo esto muy bien Pero es que tengo que estarlo haciendo Mejorando porque luego si lo Subo al máximo rendimiento Y eh, eh, todo la pc se me crece Recuerden que tengo un una maldita laptop pero bueno nada no es laptop eso no pensé que el problema es que no no es que no funciona y yo ya, y ya, ya, ya, eso de todo eso pero bueno aquí que les a hacer? cortar el vídeo esta parte del vídeo lo voy a cortar y voy a usar una parte más reciente para que ustedes puedan tener su propio nitro ya que lo estoy diciendo muy muy pero muy muy, muy tarde esto. Pero es que tuve problemas. Este. De parte con la fiesta. Y estamos oyendo. Ah, por cierto, si no ven que tengo mis redes sociales, este. está bien, descuido. Solo por la miseria. No hay problema. Bueno, ya ven que estoy aquí. Y bueno, vamos a cambiar el lito. Muchas gracias, me dice Epic Games. Muchas gracias a ti. Epic Games? si sí, es que se me traba aquí ya tienen que esperar un tiempo y una sola Bonita Tarde Y es tarde Lo que estés viendo cualquier hora A cualquier día No importa Que deseen Espero que estés demasiado bien Y sin más que, no, pasa. Chao